a randomianos y randomianas amigos y amigas curseadas bueno lo que os quiero decir es que muchas gracias por el apoyo que hemos tenido en un año y pico Magnifico, significa un año y algunos meses o algunos días o, algunos, o algunas semanas o lo que sea porque muy rápidamente la cámara muchas gracias por el apoyo ya tengo 412 suscriptores eso quiere decir que vosotros lo único que habéis hecho es apoyar y apoyar y apoyar lo único que habéis hecho es mi canal muchas gracias y espero que sigamos así muchos más años chao suscribiros, con la campanita y la a like a todos mis vídeos